Ya estamos, ¿no? ¿Listo? Ahora sí estamos en... vivo No olvides grabar si es que quieres empezar ahora. Sí, voy a empezar entonces a, a grabar con el permiso de todos ustedes la reunión para que quede registro también de, eh, de nuestro evento. Bueno, eh, muy buenas noches a todos y todas los que nos acompañan. Aquí en, en Zoom y también a quienes nos están viendo por la eh, página de Facebook de la Carrera de Literatura. Eh, bienvenidos a Lado B, este primer coloquio estudiantil de investigación pedagógica. Estamos muy, muy contentos. Tenemos muchísimas razones para estar contentos. Eh, eh, hemos preparado esto durante mucho, mucho tiempo. Eh, y... Bueno, ¿de qué se trata este evento? Este evento es eh, es, es, una, es un diálogo y una exposición de investigaciones realizadas por estudiantes de las materias educativas de la carrera de literatura. Como saben, eh, en, el, en la codificación de nuestra de, de las materias, las materias educativas llevan la letra B porque son opcionales, ¿no? Uno puede elegir eh, entre materias de orientación creativa y materias de orientación educativa. Eh, y entonces, en homenaje a esa B, eh, es que eh, a Brenda Quevedo, eh, estudiante de la materia de tercer año, la investigación pedagógica en lenguajes y literatura, bautizó el evento con la DOB, ¿no? eh, haciendo alusión además a que de alguna manera también, eh, el tema de la educación eh, en nuestra carrera, a pesar de ser tan urgente y tan necesario, está un poquito como en el lado B de nuestras preocupaciones, ¿no? También haciendo alusión a eso. Entonces, de ahí también eh, a Brenda se le se le ocurrió no solamente el nombre, sino también hacer la imagen de nuestro de nuestro evento, que es un casetito de esos antiguos que ya nadie usa y cuya cinta está ahí como un poco saliéndose y a punto de enredarse, digamos. ¿no? Entonces vamos a tener eh, hoy, eh, mañana, jueves y el viernes eh, este, este evento. ¿no? Eh, eh, van a participar estudiantes de segundo y de tercer año de, de nuestra carrera. Y como, como les comentábamos, eh, es eh, el interés de este evento es que el trabajo que han realizado a lo largo de este año los estudiantes, y hay algunas investigaciones realizadas en años anteriores en, años anteriores en la materia de Elizabeth johansen que, que nos acompaña también esta noche, que es la docente de la materia de segundo año, eh, pero el, los resultados de estas investigaciones van a ser expuestos en estos días y esperemos que no solamente se genere una exposición, sino también un diálogo que permita... Eh, hablar sobre este tema de eh, cómo desde la carrera de literatura podemos encarar eh, no solamente nuestro posterior compromiso laboral como profesores, que es eh, eh, un campo en el que como sabemos, nos desempeñamos eh, con mucha frecuencia, sino también cómo podemos encarar eh, la reflexión y la investigación necesarias para que esa nuestra labor sea más potente y sea eh, cada vez más relevante. Eh, además, eh, me parece interesante señalar que eh, en, el, en el caso, en el caso de, de nuestras materias también se está presentando una un enfoque a no solamente lo que ocurre, digamos, en el campo de la educación escolar, sino también en el campo de la, for de la formación superior, ¿no? Varias experiencias de nuestra carrera recientes eh, dan huella de este interés por eh, cada vez atender más a cómo encarar el tema de la lectura eh, y la escritura en la enseñanza superior. Entonces, eh, yo, le eso es yo lo, solamente quiero decir eso y solamente quiero mencionar, agradecer al equipo de la materia que me ha tocado dirigir este año, que es la materia de tercer año, eh, que es un equipo con el que estoy absolutamente feliz por el entusiasmo y la fuerza que le han puesto en, en todo este proceso y que está dando como resultado este lindo evento, ¿no? Entonces, eh, eso por mi parte, luego le doy la palabra entonces ahora a Elizabeth Johansen, que es la docente de, de la materia de segundo año. Elizabeth. Perdón, estaba sin audio. Eh, buenas noches a todos. Eh, agradecemos la participación y la presencia de quienes nos acompañan esta noche y las, los próximos días. Eh, agradezco también a, al mismo tiempo la invitación de Antonio Vera, que posibilitó que los trabajos de investigación pedagógica realizados por estudiantes de segundo año de la materia corrientes y experiencias educativas que está a mi cargo puedan ser parte de este coloquio y también agradezco a los estudiantes de mi materia que acogieron esta invitación con mucho interés y han trabajado pues en sus proyectos con esfuerzo, incluso anticipándose a los tiempos que teníamos previamente establecidos eh, con el interés de participar. Eh, las materias del área educativa de la carrera de literatura trabajan proyectos diversos en la reflexión pedagógica, eh, y, pero lo importante de este evento es que ahora podemos compartirlos, dialogarlos, enriquecerlos juntos y crear espacios de investigación, reflexión y, diá y diálogo sobre educación en general y sobre educación en el lenguaje y la literatura en particular, pues nos damos cuenta de que es imprescindible. Se hace necesario despertar el interés de nuestros estudiantes eh, para el análisis crítico de nuestra situación educativa, su complejidad y así uh, posibilitar la generación, eh, la creación de propuestas a partir de investigaciones concretas que permitan visualizar los problemas que sobre la lectura y la escritura y el acercamiento a la literatura eh, pues eh, tenemos hoy en la educación en Bolivia. Eh, no solo en la educación escolar, sino también ya en los niveles de educación superior. Eh, además, eh, intentar que cada propuesta educativa se convierta en un aporte, en una experiencia existencial que afecte, que transforme y desarrolle al individuo. Eh, en ambos casos, ¿no? porque los estudiantes, por un lado, eh, pasan por esta experiencia existencial, pero al mismo tiempo proponen no, para que otros puedan pasar por estas mismas experiencias. Y eso hace que eh, se intente eh, desarrollar un, una actitud más consciente, más comprometida con el entorno desde los estudios universitarios y eso es pues un reto. Eh, el proyecto, los proyectos que se presentarán o que serán presentados por los estudiantes de la materia eh, intentan hacer un primer ejercicio dar las primeras pautas a, a estos estudiantes para la elaboración de una de las modalidades de tesis que propone la carrera que es la de guías de lectura eh, que necesariamente tiene que estar bajo un sustento pedagógico y eh, una elaboración sistemática de planificación de clases. Entonces, estos proyectos son proyectos de investigación, de sistematización, de producción, de aplicación y validación de las propuestas y ponen énfasis en la creación y elaboración de guías de lectura para textos literarios, en este caso, en el proyecto de este año destinados a la educación preuniversitaria, y que estas propuestas al mismo tiempo sean una respuesta a problemas previamente identificados en las investigaciones. Eh, entonces, eh, la idea es que estas propuestas sea, se planteen como estudios de casos concretos para propuestas de intervención. Eh, este año los estudiantes decidieron eh, hacer su investigación en estudiantes de preuniversitario de la gestión. 2020 y también de esta gestión 2021 de la carrera de literatura y eh, las propuestas pedagógicas eh, a partir de los conocimientos que se fueron adquiriendo a lo largo de la materia eh, intentan responder mínimamente a algunos de estos problemas identificados eh, y necesariamente con todo el sustento teórico y metodológico que su propuesta requiere para ser respaldada coherentemente y que a futuro pueda validarse en su efectividad. Entonces, pues estamos muy contentos de escuchar también a los otros grupos de, de la materia de Antonio y estar atentos a todas esas propuestas, a toda esa creatividad que han desplegado los estudiantes en este trabajo. Muchas gracias por su participación. Los estudiantes en este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Eh, le doy la palabra entonces ahora a Omar Rocha, director de nuestra carrera, para que abra oficialmente este evento. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo virtual, caluroso a quienes están siguiéndonos en la sala virtual y a quienes también nos siguen en las redes de la carrera. Eh, gracias a Antonio Vera, a los estudiantes de la materia Investigación Pedagógica en Lenguajes y Literatura, gracias también a Elizabeth Johansen y a estudiantes de la carrera Corrientes y Experiencias Educativas por invitarme a hablar en este evento que me parece muy importante, ¿no? en este primer coloquio de investigación pedagógica que se llama Lado B, muy sugerentemente. Y lo que yo quiero hacer es muy brevemente dar a conocer algunas de las razones por las que creo que este evento es fundamental para la carrera y para la universidad. ¿no? Eh, algunas de estas razones que me parecen que son realmente destacables, ¿no? Una es que son los estudiantes los que van a dar a conocer el resultado de sus investigaciones. Y me parece que esta es una muestra de cómo de a poco se va consolidando un anhelo de formación en la carrera, ¿no? Eh, que docentes y estudiantes asuman la investigación como parte de su cotidiano, como parte del ejercicio mismo ¿no? de las materias eh, dar a conocer resultados dar a conocer un proceso eso implica una formación en investigación en la adquisición de competencias investigativas eso es muy importante y sobre todo en relación a este tema de la educación y la literatura justamente uno de los aspectos vinculados solamente a un lado B es que se pensaba en algún momento que la educación no tenía que ver con la investigación, y esta es una muestra que sí es posible, entonces me parece eso importante, fundamental y clave en la carrera. ¿no? Otro aspecto es que la organización, la difusión, la concreción de este evento es una muestra de lo que el trabajo colectivo puede lograr. Durante todos estos días hemos estado viendo afiches, entrevistas en programas televisivos, la generación de mucha expectativa, eh, veo con mucha alegría que hay alrededor de 100 inscritos en este evento, entonces esa es una clara muestra de lo que el convencimiento y el trabajo conjunto son capaces de hacer, trabajo entre docentes y estudiantes, equipo convencimiento, concreción, resultado, creo que eso es muy importante para la carrera, ¿no? Y destaco también otro aspecto, eh, la temática del evento este que nos convoca, ¿no? Me parece que es importante discutir estos asuntos que son vitales para la carrera. Nuestra formación tiene que ver con lectura, con escritura, con prácticas discursivas dentro y fuera de la carrera. Obviamente, en un, uno de nuestros ámbitos de trabajo se vincula a la lectura y a la escritura, yo diría todos nuestros ámbitos de trabajo, y en distintos espacios y a diferentes niveles, ¿no? Entonces, me parece que estas temáticas son fundamentales de, para discutir al interior de la, de la carrera. Y me parece que este evento contribuye a consolidar eh, una línea de investigación en la carrera y que en términos generales podríamos llamar educación y literatura, o educación en el lenguaje y la literatura. Estos son términos utilizados por un antecesor en estas tareas, que es Walter Navia Romero. Entonces, yo desde eh, mi papel en la dirección de carrera, quisiera que realmente consolidemos esta línea de investigación, que esta línea de investigación sea muy sólida en la carrera, que tengamos eventos, que tengamos publicaciones, que haya equipos de investigación, que sigamos logrando y dando pasos para consolidar este ámbito. No siempre es un área que convence a toda nuestra comunidad, por eso hay que seguir trabajando, insistiendo y de a poco ir consolidando. Hace muy poco, en el mes de septiembre, en la Feria Internacional del Libro, se presentó eh, un cuaderno que contenía información sobre prácticas discursivas de los estudiantes que ingresaron a la carrera el año 2020 en plena pandemia. Es un texto que de consulta imprescindible me parece, ¿no? Para conocer a los estudiantes que llegan a la universidad, no solamente a la carrera, sino a la universidad. Quiero contarles que he mandado de forma protocolar eh, este cuaderno a muchas instancias de la universidad, directores de carrera, rectorado, vicerrectorado, algunos decanatos, etcétera, etcétera, y nunca había recibido de una publicación de la carrera tanta respuesta, tanto interés y tanta demostración de la importancia que tiene este tipo de investigación en la universidad. Entonces eso me alienta y eso me hace ver que realmente lo que se está haciendo es importante sobre esta indagación, competencias comunicativas, prácticas discursivas, conocer a nuestros estudiantes, lectura y escritura en el ámbito eh, académico, formal y también informal, espacios ¿no? de discusión, etcétera. Entonces me parece que es, que es muy, muy importante. Eh, otra cosa que destaco, este evento ha sido concebido como un espacio de diálogo sobre estas investigaciones pedagógicas. Eso me parece importante. Mucha falta nos hace en la carrera, pero creo que esta forma de diálogo nos muestra un camino. A veces discutimos al calor o en torno a ocurrencias del momento, en reuniones, asambleas, pero... Ese no es el camino. Creo que el camino es partir de la detención, de la seriedad, de lo que implica un trabajo sostenido, encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica, conocimiento de contexto, situaciones discursivas, etcétera. Entonces, me parece que eso también es altamente destacable. Oh, oh, oh. Y finalmente quiero destacar la participación de Federico Navarro. Federico, sé que estás ahí. Hola, buenas noches. Colega que va a hacer la conferencia inaugural. Él trabaja en el tema de escritura en educación superior a nivel latinoamericano. Ya lo presentarán en un momento, pero me parece que esta es una muestra también de la intención de no dejar la investigación dentro de las cuatro paredes, ¿no? Una voluntad de compartir la investigación, de participar de redes, de ir a congresos internacionales, finalmente de mostrar lo que la carrera está haciendo. Eh, y también, evidentemente, eh, aprender, compartir, ¿no? Y ser parte de todo un conjunto de investigaciones que se están haciendo a nivel latinoamericano. Entonces, eh, Nuevamente, muchas gracias a quienes han sido responsables, organizadores, me parece que es un evento que se inicia con mucho auspicio, expectativa, tenemos un frondoso programa, ojalá se cumplan todas las expectativas y como decimos siempre, que sea en buena hora, yo quiero también acordarme de estos cassettes que usábamos en nuestra época para escuchar música, eh, y bueno, una de las cosas importantes era que lado, la, lado A y lado B eran imprescindibles. Se rompía la cinta y ninguno de los dos lados escuchaba, ¿no? Había que, que colar con un scotch pequeñito eh, y reactivar nuevamente ese cassette de los dos lados, y de eso se trata. Entonces, muchas gracias nuevamente. Eh, y espero que esto vaya con los mejores eh, auspicios y llegue al, al mejor fin. Gracias. Muchísimas gracias, Omar, por tus palabras. Eh, bueno, como, como les comentaba, eh, el día de eh, jueves y viernes vamos a tener las, las ponencias de las, las y los investigadores. Hay ponencias referidas a diferentes temas, hay un análisis sobre el rol de los libros de texto en la, enseñanza, en la formación de lectores en la en, en enseñanza secundaria. Hay propuestas de guía de lectura a, a partir del curso preuniversitario. Hay eh, un testimonio acerca de eh, cómo se ha vivido la experiencia escolar desde el punto de vista del lector de, la, de una lectora de literatura. Hay un trabajo que observa cómo los estudiantes de primer año están enfrentando los desafíos de la virtualidad. Eh, hay un trabajo que eh, ha realizado eh, parte de la realización de un taller de lectura literaria en un centro de educación alternativa en El Alto. Eh, hay eh, eh, diferentes trabajos entonces que vamos a conocer en los siguientes días, pero la, la, la charla, el, el, el programa de hoy está centrado... En eh, la charla inaugural, la conferencia inaugural, yo les decía en un principio que teníamos varios motivos para estar contentos y uno de los motivos es que eh, tener a Federico Navarro entre nosotros eh, hoy día, él generosamente ha aceptado nuestra invitación y ha sido eh, una gran alegría para nosotros porque a Federico lo hemos leído como parte de varios trabajos de, de, de, que él ha hecho, los, los hemos leído como parte de, de nuestro trabajo en la materia a lo largo de todo el año. Eh, y además, y eso nos ha llevado a conocer su labor, ¿no? Federico es eh, profesor asociado de la Universidad O'Higgins, él es doctor en lingüística. Su labor, eh, sin embargo, en la investigación ha empezado en eh, Buenos Aires, sobre todo en el contexto de la Universidad de Buenos Aires, y entre la eh, enorme y frondosa producción eh, que, que tiene eh, Federico, encuentran trabajos de diferente tipo, como eh, hay una serie de manuales, por ejemplo, en los que él ha participado, ma manuales para orientar a los estudiantes respecto a eh, cómo encarar la producción de textos escritos en la formación universitaria. También tiene un, un librito que nos concierne mucho en la en la carrera, participa de un libro que nos concierne mucho, en la carrera, que se llama Deleites y Afanes, que es una propuesta de guía de lectura para leer el juguete rabioso, eh, y así es, bueno, eh, se cuentan por más de 100 las publicaciones en las que Federico ha participado, pero además me parece importante destacar la, la labor que, que, que realiza Federico como activador eh, de redes de investigación y de eventos en los que se generan encuentros de, eh, sobre todo, eh, investigadores de América Latina. ¿no? Eh, y, y eso eh, siempre en el sentido de eh, poner el foco sobre los temas de lectura y escritura en la educación superior. Eh, y me interesa además eh, destacar que esa es, ese enfoque, en lo que en algunos casos se llama alfabetización académica, literacidad o literacidades académicas o simplemente habilidades de lectura y escritura, no se queda, digamos, en ese interés eh, académico, sino que tiene como trasfondo el interés porque el, el acceso a la educación superior sea cada vez más democrático y permita a esas eh, cada vez mayor número de estudiantes que ingresan al sistema universitario, eh, superar las inequidades propias de nuestros sistemas educativos e ingresar de manera plena a la formación universitaria y a la comunidad académica. ¿no? Entonces, eh, nada, eh, insisto, estamos muy, muy felices de tener a Federico aquí y eh, sin más le doy la palabra para que comience con su eh, intervención. Muchísimas gracias y bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo, todo bien? Bueno, gracias. me alegro mucho. Eh, un gusto estar acá con ustedes, eh, acá que no sabía dónde es, pero sí es en un espacio en donde nos encontramos. Eh, 67 personas me pone muy contento que, que tanta gente esté interesada en esta iniciativa. Felicito a Antonio Vera, felicito a Omar Rocha, felicito a la profesora Elizabeth Johansen La verdad que eh, un evento que pone al centro a los estudiantes en formación, investigadores en formación, y a la presentación de sus, de sus trabajos, de sus indagaciones de sus intereses, la verdad que merece un gran aplauso, merece, eh, merece un, un, una gran valoración y ojalá se instale, ojalá haya un segundo coloquio el año que viene, un tercero y un cuarto, porque es una manera, es una manera de aprender lo que algunos llaman participación periférica legítima, otros ponen el foco en, en que es una forma de aprender a través de indagar en lo que nos interesa, en lo que a cada uno y una le interesa, eh, y esta es la manera de que esos productos salgan del aula y se socialicen, con todas las dificultades que eso tiene a veces, ¿no? De, de escuchar de otros que no entienden lo que digo, no les interesa o ven algún problemita, pero eso es lo de menos, lo importante es eh, hacer un aporte a la comunidad e indagar en lo, que, en lo que me gusta. Bueno, por supuesto también me siento muy identificado con ese cassette, ese lado B, pero no sé cuánto, cuánto, cuánto sentido hace a los jóvenes que hay acá presentes, supongo que nos deben mirar con cierta ternura, estos viejitos y, y sus aparatos extraños, pero les cuento a, a los jóvenes que, que en el lado B siempre estaba lo más interesante. Uno a veces compraba el disco o el cassette por el lado A, donde estaba el hit, ¿no? donde estaba el tema más conocido, y los artistas en general en el lado B, ahí ponían esa canción que no era tan comercial, que era un poco más rara, un poco más exploratoria, eh, y a veces uno se acordaba más de ese lado B que de ese lado A. Bueno, todo esto en tiempos de Spotify, incluso en tiempos de CD, ya no lo tenemos. Y esa categorización pasa por otro lado, ¿no? y se, se construye de otra manera. Bueno, voy a, voy a comenzar eh, entonces. Eh, voy a proyectar un PowerPoint que nos va a servir como guión, eh, y ahí van a ver el título que, que pensé para, para esta presentación. ¿Me cuentan si se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. sí. Bueno, muy bien. Ok, ahí estamos. Entonces, esta presentación se titula ¿Cómo se estudia la escritura universitaria en Latinoamérica? Algunas pistas para jóvenes investigadores e investigadoras. Eh, y La verdad que, dado que este es un encuentro con estudiantes eh, y profes, en el marco también de carreras y de actividades formativas, eh, y que por otro lado, no los conozco, no conozco a ninguno de ustedes, salvo un poquito a Antonio. Eh, le pedí permiso a Antonio para que la primera parte de esta conferencia no fuera tanto una conferencia sino una conversación de forma tal de entender con quién estoy hablando eh, y también para conocer un poco qué temas les interesan Eso después me va a servir para organizar lo que sigue. ¿sí? Este es algo que hacemos siempre como profes, que es que por supuesto tenemos que entender con quién hablamos para, para ver de qué manera enseñamos. Entonces, eh, en una primera parte, me gustaría mucho, como presentación, que algunos y algunas de ustedes cuenten quiénes son. Bueno, en eso Zoom nos ayuda, tienen sus nombres. Pero a veces la gente tiene el nombre de un pariente, ¿no? O de quien usó Zoom un rato antes. Así que a veces salen cosas extrañas. Que cuente su nombre. Y que cuente qué le interesa investigar en relación con escritura. ¿Mm? Con escritura, con lectura, con oralidad. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. Eh, así que, a ver... A ver quién se anima. Tenemos como una hora y media, así que no hay problema. Vamos a esperar. tranquilos. No sé si, si me permiten. Adelante, Mauricio. Sí, eh, como escribí en el chat, un gusto, doctor Federico Navarro, escucharlo nuevamente. Un también agradecer a los organizadores del evento por la oportunidad de participar. Hemos recibido la invitación gracias a sus redes sociales. Soy profesor de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y bueno, a esta pregunta, ¿qué te interesa investigar en relación con escritura? Es un tema tan complejo que lo que podría decir es que nos interesa en primer lugar eh, saber por qué razón los problemas eh, de escritura que tienen nuestros estudiantes cuando ingresan a la universidad. Eh, no, se, no se logran resolver con los cursos que, por ejemplo, se vienen implementando en algunas universidades. no Cursos como eh, comunicación, eh, lenguaje y redacción, redacción técnica. Más o menos les menciono algunas de las asignaturas eh, que se implementan en, los, en el primer año, de carreras universitarias. Y estos, y estos cursos y estas asignaturas, bueno, son comunes a, a todas las uh, carreras. No es que exista un curso de escritura específicamente para sociales, eh, para ingenierías o el área de biomédicas. Entonces, el problema en realidad es muy complejo. Recuerdo en alguna oportunidad... Um, haber eh, preguntado al equipo del doctor Federico Navarro cuando estuvieron por el equipo a Perú ¿Cuáles son más o menos los resultados que se han logrado obtener en torno a los modelos de escritura o las propuestas de, de escritura que vienen desarrollando como parte de los procesos de investigación? Y la verdad, para ser sincero, por un tema de clases me perdí de la respuesta porque eh, tuve que salir del auditorio eh, y bueno, le, le vuelvo a alcanzar esa misma pregunta, doctor Federico ¿no? eh, los, las propuestas de escritura basadas en géneros discursivos eh, estas propuestas de escrituras eh, que consideran eh, el, la situación, el contexto eh, están dando resultados positivos desde su experiencia, tal vez nos podría comentar Muchísimas gracias. Muchas gracias Mauricio, un gusto saludarte nuevamente, fue para mí un placer estar en Arequipa, en Perú, esa invitación me trataron muy bien, aprendí mucho, y comí exquisito, a pesar de que la altura de Arequipa no es para cualquiera, ya lo saben los jugadores de fútbol y también lo saben los profes, en este caso. Eh, y un argentino que está nacido y criado a altura cero en Buenos Aires, o menos 100, la verdad que le cuesta más todavía que a, que a eh, compatriotas y hermanos latinoamericanos de otros lados. Bueno, eh, gracias por la pregunta. Eh, la verdad que en realidad me tengo que detener en, en discutir un poco la pregunta. ¿no? Eh, la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad eh, no es un problema. No tenemos que encararlo como un problema. Eh, no tenemos que encararlo como, como una crisis o como una anomalía. Eh, tenemos que encararlo como un objetivo de aprendizaje. O sea, eh, imaginemos que entre un estudiante a eh, la pedagogía en biología en la universidad, ¿sí? y eh, desconoce un concepto eh, vinculado a la didáctica de la biología que se enseña en la universidad. No, no... no no es algo que haya aprendido antes. Eh, nosotros no diríamos en ese caso el problema de los estudiantes que entran a la pedagogía en, en ciencias naturales y no saben enseñar ciencias naturales. Diríamos, bueno, es parte de nuestro trabajo enseñarles a enseñar en ciencias naturales, vamos a hacerlo. Quizás, por supuesto, pueden venir con trayectorias educativas más sólidas o menos. Por supuesto, podemos identificar brechas en algunos casos. Por supuesto, algunos estudiantes, van a venir con hábitos de lectura y de escritura más cercanos o más lejanos a los de la universidad, y van a tener mayor facilidad o menor facilidad. Por supuesto, algunos estudiantes van a creerse mejores escritores, eh, y eso la van a tener más fácil, y otros van a sentir que son malos escritores, estamos hablando ahora de autoevaluación y valoración externa, ¿sí? porque les dijeron toda la vida que escribían mal, y eso la van a tener más difícil. Todo eso es cierto, pero más allá de eso, que no, no hay que desconocerlo, eh, la pregunta es si no es un problema de escritura, sino que simplemente es parte de nuestro trabajo. Y si lo encaramos así, como algo que tenemos que enseñar, y no solo como escritura en sí, sino también como una herramienta para la enseñanza. Entonces, enseñar a escribir en las disciplinas, ¿no? más allá de, de las carreras de lenguaje, que son las que nosotros manejamos eh, como profes, de li de, como lingüistas y, y personas especializadas en literatura... Lo que sucede, eh, lo que su tenemos música de fondo, lo que, su lo que sucede eh, en las demás disciplinas es lo mismo, también los profes tienen como parte de su enseñar eh, a, a indagar en arquitectura, en medicina, en trabajo social, tienen que enseñar a leer y e escribir en esos ámbitos y tienen que usar la lectura y escritura como herramientas para acceder a los conocimientos y para adquisición de conocimientos y para transformación de conocimientos. Eh, perdón, estoy haciendo una respuesta larga que en realidad en ese punto eh, discute la pregunta. ¿sí? Y, y luego, más allá de eso, sí nos tenemos que preguntar cómo son los cursos que damos de escritura ¿sí? y sobre eso hay mucho para conversar. ¿no? Cómo enseñamos, qué enseñamos, cómo evaluamos, cómo retroalimentamos, qué noción de norma tenemos, ¿No? qué tipo de tareas de escritura pedimos. Muchas veces cuando, cuando los profes eh, se quejan o nos quejamos de que hay situaciones de plagio, esas situaciones de plagio, que por supuesto a veces obedecen a lógicas casi criminales, de estudiantes que se venden el servicio, de escribirse un trabajo, más allá de eso que sí existe muchas veces responden a que las tareas que nosotros pensamos son tareas que no son entretenidas, que no... Son originales, que no, que no se vinculan a lo que el estudiante puede aportar. Y por tanto, de alguna manera, también tenemos responsabilidad en las tareas que damos. Entonces, eh, tenemos que discutir cuando ponemos cursos de escritura y no funciona, y no vemos avances o no vemos mejoras, tenemos que hacer una revisión de los supuestos y, y el diseño de esos cursos. Por otro lado, lo último que digo, me callo y pasamos a otros aportes. Eh, y agradezco nuevamente a Mauricio la, la pregunta. Eh, Escribir bien eh, es muy, muy complicado. Es muy, muy, muy, muy complicado. Y si yo le mostrara los, los emails que mandé hoy o el PowerPoint que presenté esta mañana, ¿sí? o el artículo que estoy escribiendo y que envié a en una revista, ¿sí? la respuesta que obtengo es que ese artículo tenía problemas y que el PowerPoint tenía olvidos y que la argumentación en el PowerPoint era un poco dudosa y que mi, mi email tenía falta de ortografía, eh, y me dedico todo el día a escribir y investigo escritura y hace mucho que escribo. Entonces, de alguna manera también tenemos que incorporar a esta conversación el hecho de que formar escritores para la sociedad del conocimiento actual es un trabajo muy largo, un trabajo muy largo eh, que aborda no solo el, el entorno escolar, también el universitario y también el profesional y más allá. Entonces... Eh, ahí nos sirve mucho la perspectiva de escritura a lo largo de la vida. ¿no? Igual que ustedes saben que hay una perspectiva eh, de estudio educativa de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿no? no terminamos de aprender cuando terminamos la escuela o la universidad, seguimos aprendiendo, y la verdad que con lectura y escritura pasa lo mismo. Entonces también hay algunos supuestos que tenemos que discutir, como la idea de que al terminar la escolaridad aprendimos a escribir, y si no aprendimos hay un problema, no es así, o que al terminar la universidad aprendimos a escribir, y si no, hay un problema. Eso, muchas gracias, Mauricio. Y pasamos a, a otros eh, estudiantes, profes, invitados, que estén por acá. César, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Federico, gracias eh, a los organizadores del evento. Eh, a mí me interesa investigar eh, la relación entre las habilidades comunicacionales dentro de la cultura, y las habilidades de escritura eh, que se van a reflejar en escritura académica un poquito para sopesar digamos eh, el manejo de esas dos riendas este de una eh, de un desarrollo que eh, que debería digamos llevarse de manera armoniosa digamos entre la comunicación más bien verbal y, y, y más amplia corporal etcétera y la eh, la comunicación escrita que tiene sus, sus eh, eh, diferencias y sus especificidades. Entonces, sobre ese tema, me gustaría mucho que me hagas un breve comentario sobre cómo dirigir este, este, este interés. Bueno, César, muchas gracias. La verdad que el tema que estás eh, investigando o querés investigar es un tema sobre el que sabemos un poco. ¿Mm? Sabemos poco y, y eso hace que sea un tema de interés, porque es un tema sobre el que queremos aprender. ¿Mm? Por un lado, eh, sabemos poco sobre la, la comunicación oral, ¿m? y sobre la comunicación oral verbal y no verbal. Eh, sabemos eh, no tanto sobre eso, eh, ahí también hay diferencias por lenguas y por entornos, y la verdad es que el cúmulo de investigaciones y conocimiento que tenemos al respecto es mucho menor que en el caso del cúmulo de conocimiento por lenguas y ámbitos que tenemos respecto de la lectura y la escritura. ¿m? Quizás... Lo hablábamos con Daniel Casani hace unos meses en México o en México virtual, quizás porque, decía Daniel, recuerdo, porque la oralidad en la lengua materna es algo que se da por dado. Se supone que uno, por hablar la lengua materna, ya sabe comunicarse en su lengua oral. Y por tanto, no hay un interés pedagógico, educativo, institucional en apuntalar, acompañar, modelar, etcétera, la oralidad cambio de la lectura y la escritura como tecnologías humanas diversas además culturalmente sí requieren un esfuerzo eh, educativo gigantesco para que eh, la ciudadanía acceda a esa herramienta y pueda participar plenamente de las sociedades letradas de hoy en día entonces tenemos menos información sobre eh, información sistemática científica sobre comunicación oral la relación entre oralidad y escritura en términos de Habría que ver la pregunta que te quieres hacer, todavía eso no, no, no me contaste, pero suponte una pregunta podría ser, eh, ¿qué sucede con, a ver, en qué medida los buenos escritores son también buenos oradores y en qué medida no? Es decir, es probable que eh, encuentres que hay buenos escritores que son malos oradores o buenos oradores que son malos escritores, o buenos escritores y buenos oradores o malos escritores que también son malos oradores. Esa configuración, la verdad, que a mí me interesaría mucho saber qué, qué te sucede y qué vas a encontrar, porque he leído poco al respecto, eh, ese cruce oralidad-escritura, y lo que veo como una dificultad, así como anticipo como un problema, es que en, termito, en términos metodológicos es bien, bien complicado. Es bien, bien complicado porque tenés que controlar demasiadas variables. Eh, entonces, habría que ver qué tipo de, de investigación puedes hacer para que los resultados sean... Eh, interesante, sí pero en cualquier caso me parece que ya el punto de partida, César, está súper bueno. Eh, también otra dificultad, que no solo es metodológica, es teórica, tiene que ver con que lamentablemente la ciencia está compartimentalizada, y por tanto los especialistas eh, quizás en oralidad van a un congreso y los de escritura van a otro, ¿Mm? quizás los de oralidad tienen una mirada más centrada, no sé, o en temas culturales, o en temas eh, de marketing, hay mucho de comunicación estratégica y eso, y los de escritura están más vinculados a la investigación en entornos escolares, entonces no dialogan mucho, y en tu trabajo tenés que cruzar esas dos bibliotecas, entonces también hay una dificultad teórica, que no está buena para nada, pero bueno, es así la vida, y hay que arriesgarse, y hay que cruzar bibliotecas, porque es lo más entretenido. Así que bueno, muchas gracias César, espero que estas palabritas te hayan... Eh, orientado un poco. Eh, por ahí escribe Rafael, Rafael Rolando. Eh, ¿Quieres tomar la palabra, Rafael? Si estás por ahí. Sí, perdón. Un eh, poquito, Frida, puedes escribir lo que quería investigar. Más que todo, me están interesando estos límites de la ficcionalidad. O sea, cómo, a pesar de que se experimenta... Le llaman mucho sobre las literaturas de vanguardia, cómo eso, cómo se experimenta con esos límites y todas esas obras, novelas, todo lo literario sigue siendo ficcional. Pero también quisiera averiguar sobre cómo enseñar en secundaria, ya no un poco desligándome de la universidad porque me interesa más el ámbito de secundaria, cómo enseñar en secundaria esos límites, como para que el estudiante o el alumno. Tenga conocimientos básicos, le interese este tipo de lecturas para que en la universidad cuando lleguen este tipo de lecturas complejas, por así decirlo, no estén patinando, por así decirlo, en, en una y otra cosa, estén tanteando o finalmente no logren captar lo que se, lo que un libro complejo podría decir. Eh, muchas gracias Rafael, sorprendí la proyección, así nos vemos un poquito más las caras. Eh, bueno, eh, yo la verdad que aunque estudié letras, en un momento decidí que la literatura solo iba a ser un espacio de indagación más personal, así que no te puedo decir tanto sobre literatura vanguardia, aunque me interesa muchísimo, pero sí te puedo contar que eh, una de las estrategias de enseñanza de la escritura en y de la lectura, no, pero voy a, me voy a centrar en la escritura, en ámbitos de educación media y en aula de lengua y literatura, tiene que ver con la experimentación. no, La experimentación con la escritura es una manera de enseñar escritura. Uno podría decir, no, porque tenemos que enseñar a escribir en serio, sí, pero eh, mi propuesta, y esto lo publicamos hace ya mmm, una década en un libro que pueden conseguir ahora, está en internet, que se llama Escribir para Aprender, la propuesta es que, a partir de la eh, experimentación con la escritura esperada, nosotros podemos enseñar la escritura esperada. Entonces, eh, esto se ve claramente con el caso de la parodia. Cuando hacemos parodias o escribimos textos esperados y los llevamos al límite y jugamos con ellos, eh, entonces estamos enseñando las reglas del juego. Si ustedes ven una película paródica, me voy al cine, ¿no? y ven una parodia de película de terror, policial, lo que sea, eh, para entenderla tienen que conocer las reglas del juego, si no, no es gracioso. ¿no? Es gracioso en el momento en que conocemos el género. Bueno, lo mismo pasa con la escritura, y es a través de la parodia que podemos eh, hacer esos juegos. Yo recuerdo en, en escuela media, cuando daba clases, que jugábamos mucho a escribir textos científicos eh, que... que todo lo relativizaban a un punto que era absurdo y que era ridículo. ¿no? Y eso generaba un texto gracioso, pero que en el fondo estábamos enseñando a mitigar, que es una característica del discurso académico. También eh, tu, tu pregunta me recordó a una querida colega eh, que ya falleció, eh, de nombre Viviana Iturburu, que fue una de mis maestras, profesora de literatura, eh, y ella me enseñó un ejercicio que fue uno de los primeros que hice en escuelas en muchos, muchos años, eh, hace mm, como 20 años, casi, que era eh, trabajar con el libro eh, En la más médula, ¿m? de Oliverio Girondo, un libro de vanguardia fenomenal, eh, de poesía argentina de comienzos del siglo, ¿eh? de comienzos, primeras décadas del siglo XX. ¿m? Y ahí hay un poema fabuloso que se llama El puro no. ¿m? El puro no. Entonces, eh, nosotros vamos a leer el puro no y le pedíamos a los estudiantes que escribieran su poema, El puro sí. Y ahí se disparaba un, un ejercicio de creatividad súper interesante, ¿no? que permitía enseñar, en el caso de La más médula, es un libro que la parodia que hace, entre otras, es una parodia de eh, los recursos discursivos. Es una especie de texto anti-cohesión, eh, o cohesión por el no lenguaje. Entonces... Eh, me parece que las, las, la literatura de vanguardia es una excelente puerta de acceso entretenida, desafiante, distinta, para enseñar escritura, ¿m? para enseñar escritura y creatividad, eh, y para enseñar las reglas del juego, ¿m? a partir de esa, de esa vanguardia. La vanguardia ¿sí? rompe las reglas del juego a partir de conocer ¿no? las reglas del juego. Si cuelgo eh, un, un artefacto para orinar en donde debería haber un cuadro, entonces, lo que estoy haciendo es eh, pervertiendo, transformando, eh, retando a la expectativa. ¿no? Y la expectativa es algo que eh, nosotros podemos enseñar. Eh, me gustaría darle la palabra para... Eh, gracias Rafael por la pregunta. Luego voy a pasar ya a una presentación un poco más tradicional, pero acá tenemos un comentario de Marlon Camarra. Marlon, ¿estás por ahí? Si nos quieres contar lo, lo que preguntabas. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Eh, gracias, Federico. Sí, he eh, anotado un poco eh, estos dos intereses de investigación en torno a la escritura académica. Uno, el de concepciones, creencias, ¿no? supuestos que tienen los docentes y que por lo tanto inciden en su práctica, ¿no? en práctica de enseñanza, evaluación. E ese campo... Y el otro era el de la evaluación de, de programas o iniciativas de escritura, ¿no? que es un poco lo que ya te habían mencionado antes también. Es decir, en qué medida ya las pasa, en muchos lugares, les hablo desde Perú, hay muchos cursos de primer año que enseñan a escribir, eh, argumentar por escrito, eh, pero no siempre hay, eh, por un lado, explicitación de los diseños, y tampoco al menos públicamente, eh, se da cuenta de los resultados en los estudiantes. ¿no? Al menos pa, pasan, pasan a los siguientes cursos. Pero entiendo que eso requeriría toda una, una, una investigación, ¿no? interna, más externa, más pública, no sé. Esos dos puntos. Gracias. Bueno, muchas gracias Marlon. La verdad que esos dos temas que te interesa investigar son dos temas que están al centro hoy de la investigación en Latinoamérica, son dos temas como como de moda, o como de interés, o como bastante como aceptados. Como, si uno investiga eso, la comunidad va a decir, claro, eso es lo que tenemos que investigar, así que estás, estás en buena sintonía como para, para meterte en temas eh, que hoy interesan a la comunidad. Ahora, un par de comentarios. Sobre las concepciones docentes, sobre eh, escritura, hay, hay bastante bibliografía, mucha bibliografía, en español, en otras lenguas, eh, yo diría que hoy en día, 2021, si, si quieren investigar eso, concepciones, eh, los sí las invito a que vinculen esas concepciones con otra cosa. no? Quedarnos solo en las concepciones, eh, quizás no, no es un aporte tan grande hoy, porque eh, ya hemos recogido bastante información sobre eso. Eh, quizás, como decía Marlon, es interesante ver si esas concepciones se vinculan a otras cosas. Él decía, las concepciones influyen en los desempeños, en lo que hacemos. Estoy de acuerdo, pero eso podríamos investigarlo. Ahí hay una pregunta interesante. Podemos ver, por ejemplo, en función de las concepciones, cómo escriben o cómo enseñan esos profes. ¿sí? Y ahí lo que haríamos es triangular dos tipos de datos. Por un lado, levantar las concepciones. Por otro lado, ¿sí? indagar en algún otro aspecto que te interese. Eh, yo con mi equipo, por ejemplo, estamos investigando cómo las concepciones, desde cierto punto de vista, después les puedo contar si quieren, eh, están vinculadas a cómo les va a los estudiantes en la universidad. Entonces, estamos en este momento cruzando esos datos. Si los estudiantes que tienen cierto tipo de concepciones, que serían más adecuadas, más informadas, más formadas eh, como escritores, les va mejor, tienen mejores notas. Es decir, si hay, el, no correlación, pero algún tipo de eh, simultaneidad en, en tener concepciones más informadas y que en general te vaya mejor en la universidad o no. Eh, esa es una manera de darle una vuelta de tuerca, eh, quizás, al, al tema de las concepciones. Respecto al punto B, el punto B es muy difícil, no lo primero que les quiero decir. Evaluar cómo le va a una iniciativa, programa o curso de escritura, que era un poco lo que preguntaba al principio Mauricio, es muy difícil por muchos motivos. Eh, algunos motivos. Motivo uno, eh, queremos que nos vaya bien. cierto O queremos que nos vaya mal, quizás estamos investigando un programa de un colega que lo odiamos entonces queremos que le vaya mal, o estamos investigando en nuestra propia iniciativa, imagínense si lo que encontramos es que es pésima, y lo estamos haciendo muy mal. Entonces hay un sesgo en la investigación muy difícil respecto de la evaluación de iniciativas, porque por algo las evaluamos, en general tenemos un vínculo. ¿Mm? En segundo lugar, otro problema, es que eh, cuando evaluamos impacto educativo, eh, eh, los estudiantes tienen múltiples variables incidiendo en su impacto. ¿no? Si un estudiante va a la universidad un año va a aprender, aunque lo hagamos pésimo. Sus aprendizajes van a ser mejores, sus conocimientos van a ser mejores que al principio, aunque lo hagamos pésimo. Entonces, para hacer un buen diseño, necesitamos eh, apropiarnos de algunas estrategias de otras áreas científicas, como por ejemplo, tener un grupo a control. Tener un grupo que tenga más o menos la misma experiencia, pero que la única diferencia sea que no tuvo nuestro curso. Porque si no, si simplemente decimos, el mes uno escribían así, y el mes diez así eso es medio dudoso, porque efectivamente ese estudiante estuvo en la universidad, escribió un montón de cosas, va a escribir mejor. O sea, si después de un año en la universidad escribe peor, sería un resultado terrible, terrible, realmente terrible. ¿Sí? Entonces hay algunas advertencias sobre estos temas eh, que son súper interesantes. Eh, ok, le voy a dar la palabra a Erika y ya con, con ella vamos a, a terminar. Muchas gracias Marlon. Eh, porque tenemos ahí una, un guión, no muy largo, pero de algunas cosas que quería compartir con ustedes. Igual esta parte está muy entretenida, así que largamos un poquito más. Erika, adelante. Ah, sí. Buenas noches. Eh, bueno, gracias por participar del día. Eh, del coloquio. Te escuchamos muy bajito. Quizás puedas acercarte al micrófono. Sí. Eh, ¿Hola? ¿Ahora sí? Ahora sí. De acuerdo. Eh, bueno, primero, muchas gracias por participar del coloquio. Eh, lo que a mí me interesaría estudiar sobre todo es cuáles son las mejores estrategias educativas o los recursos didácticos que se pueden emplear en la escuela eh, que permitan crear lectores y escritores críticos. Eh, no solamente los pasivos, ¿no? sino esos escritores y lectores que son capaces de dialogar con un texto, plantear argumentos, cuestionar las lecturas... La verdad me gustaría estudiar eso. No sé si si tienes algo, o sea, si si puedes darme algunas ideas para este tema. Gracias, gracias Erika. Bueno, eh, este tema que estás planteando se parece un poquito al, al punto B de Mauricio, eh, perdón, de Marlon, y es un tema muy complicado porque la verdad que hacemos pocos estudios experimentales serios respecto de si eh, mi instrumento A eh, tiene más impacto que mi instrumento B. En un ratito les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, eh, lo que tengo que decirte es que eso es muy difícil de investigar. Muy difícil de investigar. Eh, de todas formas, aunque sea difícil de investigar, sí te invito a experimentar. ¿sí? A que eh, hagas diseños y pruebes cosas en tus cursos ¿sí? y vayas viendo qué sucede. ¿no? Eh, una... A pesar de esa advertencia de que es muy difícil de investigar por los motivos que mencionaba antes, sesgo de confirmación, dificultad de control de variables, sí puedo decir que una manera de investigarlo relativamente fácil tiene que ver con las impresiones subjetivas de los estudiantes. Entonces, una manera de hacerlo es que al finalizar tu curso, encuestes a los estudiantes, ¿sí? o los entrevistes, o hagas un grupo focal, mejor que no seas vos que sea otra persona que no conozcan para que hablen con, con sinceridad y ahí puedas levantar cuál es la vivencia que ellos tuvieron eso no va a servir digamos como un dato objetivo entre comillas pero sí nos va a dar pistas de la recepción en la comunidad y por supuesto que si los estudiantes tuvieron una buena recepción probablemente aprendieron y probablemente eh, tuvieron una excelente predisposición justamente para para aprender otra manera de hacerlo otra manera de hacerlo Erika es que hagas una lectura de la bibliografía. ¿no? Que, por ejemplo, hagas un barrido por diferentes manuales que hay de enseñanza de escritura, diferentes textos teóricos o semiteóricos, y a partir de eso, construyas un instrumento, ¿no? basado en la literatura, basado en la bibliografía. Esa es otra manera más o menos accesible de investigar lo que querés investigar, que es ciertamente difícil. Entonces, por ejemplo, podrías hacer un relevo de la bibliografía, a partir de ahí diseñar un instrumento, ese instrumento, aplicarlo y luego hacer encuestas o entrevistas con tus estudiantes eh, de forma tal de ver qué impresión tuvieron ellos y cómo les fue. También podrías, por ejemplo, comparar las notas de los estudiantes respecto a otros años donde no usaste esos instrumentos. ¿sí? Eh, o tomarles alguna prueba de eh, lectura crítica. Pero insisto, el tema de tomar una prueba para ver los aprendizajes es bastante, es bastante difícil porque hay otras variables interviniendo. ¿sí? Muchas gracias. gracias, Erika. Federico, eh, un favor, me pide Norico Rodríguez que no puede comunicarse porque hay mucha bulla en su casa, sus hermanos están pasando clases en el mismo lugar, eh, que te lea un poco su pregunta. Eh, se refiere bueno. a pedir un pequeño comentario sobre el tema de oralidad en cuanto a proyectos de guía de lectura. Bueno, eh, no, gracias eh, Norico y muchas gracias por estar conectado a pesar de la bulla y de la hora, lo valoro mucho. Eh, necesitaría hablar más con él para ver a qué se refiere exactamente, eh, pero sí, digamos que hay, hay bibliografía interesante, y les puedo pasar después, todo lo que estoy mencionando después me pueden escribir, y con paciencia les voy a responder, eh, o sea, con paciencia de ustedes, porque por ahí me toma unos días responder. Eh, hay bibliografía sobre, eh, sobre todo para educación básica, para, para escuela primaria, respecto de cómo la oralidad o el diálogo productivo, dicen algunos, el diálogo entre los estudiantes, a partir de lo que han leído, es una herramienta pedagógica levantada en las mejores prácticas de los mejores docentes. Entonces, ese diálogo productivo, respecto de lo que se entendió, un diálogo productivo que está mediado por los profes, en básica, insisto, en primaria, es una manera de acceder a los textos que puede ser puede tener resultados de aprendizaje mejores que simplemente un cuestionario o una resolución individual, que muchas veces es lo que solemos hacer, ¿m? o una resolución guiada por el profe eh, y no en pequeños grupos. Entonces, el trabajo de discusión productiva en pequeños grupos, mediada por el, por el profe a partir de una lectura, es una manera de vincular lectura y oralidad, y como decía, hay bastante bibliografía internacional respecto de que eso es Bien potente. Bueno, veo que la gente tiene muchas ganas de conversar y a mí me encanta eso, así que le voy a dar la palabra a Ramiro. Ahora sí, última, última, última. Luego nos vamos a una cosa un poco más monologal, aunque después habrá preguntas al final del sitio. Ramiro, ¿qué tal? Adelante. No te escuchamos. Está silenciado. Ahora tampoco. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Federico. Un gusto conocerte y también agradecer a la dirección, a también a Antonio Vera y a todos los organizadores de este, de este lindo encuentro. Eh, eh, yo actualmente estoy realizando una investigación en, en mi pueblo, ¿ya? que tiene uh -huh. que ver con un proyecto aprobado en la carrera, porque me interesa ver, por ejemplo, eh, cómo escribe qué leen, cómo leen y cómo escriben, digamos, estudiantes de secundaria que tienden a ir a la universidad, ¿no? Y eh, uno de los eh, elementos importantes a tomar en cuenta eh, en ese diagnóstico, digamos, de la escritura en estudiantes de secundaria, eh, me di cuenta que tiene que ver muchísimo el contexto sociocultural, ¿sí? Aquí en Bolivia hay una diversidad eh, um, cultural, lingüística. Y es fuerte, digamos, el peso del paisaje, inclusive del territorio, inclusive aquí en La Paz, donde hoy me encuentro, pero mucho más en los pueblos, digamos, ¿no? En este sentido, ¿qué, qué podrías, eh, digamos, proyectar? ¿Qué podrías recomendarnos eh, en, este, en, este, en esta relación mejor entre procesos de escritura ¿sí? y el contexto sociocultural? Muchas gracias, Ramiro. Eh, me parece súper interesante lo que estás investigando. Eh, y te voy a responder como si fuera editor de una revista. Imaginemos que soy editor de una revista o, o evaluador en un congreso y, y quieres enviar los resultados de tu investigación. ¿sí? Te voy a sí, contar sí. lo que me gustaría a Miller. Eh, supongo que hablo por parte de la comunidad, no es que hablo de manera solamente individual, pero puede que algunos colegas a otros les interesará leer otras cosas. Eh, primer punto, y un poco era lo que conversaba con Mauricio al principio, sacaría algunas palabras y algunos paradigmas para analizar lo que te interesa analizar. Eh, la palabra diagnóstico, no sé si lo usaría eh, para, para lo que te está interesando, que es eh, explorar las relaciones entre cómo los estudiantes leen y escriben y sus contextos socioculturales. Porque la palabra diagnóstico está muy vinculada a un tema más escolarizado, ¿no? eh, y ahí habría que meter otros temas, ¿no? habría que ver, no sé, comparar con otros grupos, etc. Eh, a mí personalmente me interesaría que eh, pudieras hacer un mapeo, podemos usar eso, es una, una metáfora, ¿no? la de mapeo, que pudieras hacer un mapeo o una recolección o una exploración de efectivamente cómo leen y escriben esos estudiantes o esos jóvenes. Eh, que pudieras indagar de manera bastante flexible y bastante exploratoria, eh, con la cabeza preparada para encontrarte con cosas que no anticipaste, eh, y por eso necesitas un, un marco metodológico flexible ¿no? de, de fenómenos emergentes. Eh, eh, ¿En qué prácticas de lectura y de escritura participan? Ahí el paradigma de prácticas te puede servir. Miren, les cuento, yo en, en un curso universitario con estudiantes como seguro los que están hoy en sala, eh, invito a los estudiantes a que hagan una, una indagación parecida, más exploratoria, más pequeña, eh, y lo que hacen es investigar en sus comunidades, en sus entornos, que leen y escriben. ¿no? Eh, y ahí me enteré esta semana, o la semana pasada, que una práctica en la que participan jóvenes de Chile, ¿sí? de alrededor de 20 años de lectura, que para mí es absolutamente inesperada, eh, es eh, la lectura socializada de eh, los contenidos de alimentos en el supermercado. Entonces, este grupo de estudiantes, que son veganos y son bastante militantes, ¿sí? lo que hacen es van al supermercado y leen juntos las etiquetas con los contenidos de los, de los eh, alimentos, que es una tarea de lectura altamente sofisticada no sé si lo han probado, pero es muy difícil entender ¿sí? qué son esas, esos elementos, cuáles son más naturales, menos naturales, más nocivos, etc. ¿Sí? Y hacen una lectura porque necesitan hacerla, porque en su ideología o en su identidad es muy importante no comer productos de cierto origen. Entonces, esa es una práctica letrada que yo no había escuchado jamás, sí que alguno agarre un alimento y lea, pero que sea una práctica como de un grupo y que le dé identidad, me quedé pensando en eso, me pareció muy interesante, eh, y jamás se me habría ocurrido. O sea, no, si yo hubiese ido con un marco fijo eh, de, de prácticas de lectura y escritura, no lo habría puesto nunca en una lista, por ejemplo, ¿no? de opciones. Entonces, eh, eh, Ramiro, está hablando de un, estás hablando de un contexto en donde además hay multilingüismo, y hay diversidad cultural, y hay también como quizás prácticas eh, ancladas en los diferentes territorios, hay un tema territorial... Todo eso es súper interesante. Entonces, me encantaría poder leer una especie de mapeo de prácticas letradas, usaría ese paradigma, ¿sí? donde levantaras la diversidad, riqueza eh, de prácticas que quizás desde la universidad ni nos enteramos. ¿sí? Le damos la espalda y nos parece que lo único que se escribe es lo que, lo que vemos en el aula. Así que, bueno, cuando tengas ese producto, espero poder leerlo, Ramiro. Muchas gracias y mucha suerte con eso. Eh, y ahora sí. Eh, voy a compartir con ustedes nuevamente la presentación. Dado que nos demoramos más tiempo en la conversa, espero que les haya gustado y que, que hayan salido cuestiones. Miren, como, como recién les recomendaba, que hay que ir con un perfil flexible y levantar ¿no? los temas, temas emergentes, acabamos de hacer lo mismo. Si solo me quedaba con el PowerPoint, nos íbamos a perder los temas que a ustedes les interesan y que ustedes están explorando. Entonces... Eh, vamos a, eh, a nuestro, nuestro tema, acá estábamos, cómo se estudia la escritura universitaria en Latinoamérica, y hay una primera parte, ¿sí? que es cómo se investiga la escritura académica en Latinoamérica, y lo que voy a hacer acá es mostrarle, mostrarles eh, qué se ha investigado en las últimas dos décadas. ¿sí? Y esto que les voy a mostrar está basado en algunas investigaciones que hicimos. ¿Mm? Eh, este estudio está publicado, y la verdad que fue un estudio bastante leído en la comunidad se titula Panorama Histórico y Contrastivo de los Estudios sobre Lectura y Escritura en Educación Superior, publicados en América Latina. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo se caracterizan las investigaciones sobre lectura y escritura en Educación Superior? En ese caso era de los últimos 15 años porque lo enviamos a publicación. En el 2015 ya pasaron 5 o 6 años más. Y lo que hicimos ahí fue analizar cuatro revistas muy importantes, revistas que para la comunidad son las más leídas, partimos de una encuesta donde levantamos eso, signo y seña, revista brasileña de lingüística aplicada, signos y lenguaje. Entonces, de alguna manera, vamos a asociar los resultados a estos países, que son eh, países líderes, ahí nos falta México, que son los países que más producen hoy en temas de lectura y de escritura en Latinoamérica. ¿sí? Eh, bueno, eh, algunas cuestiones que, que es importante marcar, que en toda Latinoamérica, me gustaría después saber más sobre cómo es la situación en Chile esto varía un poco de país en país pero en términos generales desde los años 80s ha habido una expansión eh, impresionante astronómica de la educación superior con diferentes configuraciones depende de si estamos en Perú en Chile Argentina Brasil México pero en todos los casos ha crecido eh, muchas veces se ha multiplicado a veces cinco veces a veces siete a veces más eh, y eso eh, también ha sido una una de las motivaciones pensamos en la multiplicación de cursos y programas de escritura en educación superior, otro fenómeno eh, del 2000 para acá. Hay una revista muy importante que también eh, yo creo que consolidó, ayudó a la consolidación del campo, que se llama Lectura y Vida, esta fue una revista que existió durante 30 años, y que si la quieren leer está totalmente online, en el 2010 se dejó de publicar, los primeros números de los años 80, <ríe> son, la verdad que están muy desactualizados, y usan hasta palabras que hoy serían un escándalo, un escrache un o una funa, pero es una revista súper super importante, se publicó en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, y es parte de la International Literacy Association. bueno Por otro lado, hay un, otra entidad muy importante, que es la Cátedra UNESCO, para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina. Me parece que hay una sede en Bolivia, puede ser, estoy ahora citando de memoria, pero la Cátedra UNESCO... Eh, ha sido un, una punta de lanza muy importante el desarrollo de los estudios de la lectura y la escritura. Yo diría más que los años 90 y la primera década de los años 2000, eh, más que ahora. Eh, sobre todo porque sus líderes estaban en un momento de altísima productividad ¿m? en Colombia, Argentina eh, y Chile. Pero sigue siendo una, una red muy potente e institucionalizada en Arequipa y sede por ejemplo, ¿cierto? Arequipa, estoy citando de memoria después me corrigen si estoy equivocado. Y eh, lo que pasa es que la cátedra UNESCO eh, abarca todos los niveles educativos, entonces es más eh, en los últimos años que empiezan a aparecer asociaciones más específicas de educación superior. Esto Y hay muchas redes, hay muchas redes que luego voy a explorar un poquito más. Eh, miren, este es un gráfico, no sé si se llega a ver, en donde eh, cuantificamos por año, es una línea temporal, eh, el interés, las investigaciones dedicadas a lectura, escritura, y a lectura y escritura, ¿sí? en nuestro estudio. Y lo que ven, lo que podemos ver acá, es que la lectura en los últimos 20 años es un tema que no ha generado demasiado interés, así como en los años 80 y 90 era un tema prioritario. Hoy se investiga más escritura que lectura. ¿Mm? O en todo caso se investiga lectura y escritura como parte de un mismo fenómeno, un fenómeno vinculado, muchas veces a partir de un concepto que es el de literacidad. El concepto de literacidad, o literacy, es un concepto que abarca lectura y escritura. Eh, en, en Latinoamérica a veces usamos el concepto de lecto que también eh, se vincula a, a, ese, a ese par, lectura-escritura. y escritura. Ahora, lectura y escritura son cosas distintas, ¿sí? aunque en términos de participación y de enseñanza van de la mano, y además se estudian de manera distinta, porque hay una diferencia a la base que es muy importante. Cuando leo, no se ve qué pasa, porque leo acá adentro. Entonces, eh, la manera de medir lectura siempre es una manera indirecta. Mido por cómo muevo los ojos, mu mido por lo que digo que entendí, mido por un cuestionario, ¿sí? pero no mido directamente. En cambio, la escritura es un producto externo, externalizado. Entonces, la escritura, digamos que desde ese punto de vista, eh, nos permite mucho más material. ¿no? En su, en su estudio y eh, por eso los paradigmas más textualistas o más culturales operan súper bien, porque tenemos ahí el texto, si lo tenemos ahí el producto cultural. Bueno, por otro lado, eh, los temas que más se han investigado, según este estudio que hicimos, eh, dan prioridad, eh, en el caso de la revista Argentina, ¿sí? a temas de discurso. ¿sí? temas de discurso, eh, fenómenos discursivos, han tenido preponderancia en una primera etapa, por lo menos en la primera década, sí cómo son esos textos que escriben los estudiantes. ¿Mm? En el caso eh, de Chile, hay interés por eh, la lectura y escritura de los estudiantes, y en Colombia, vimos, la revista colombiana, que había un interés más por cómo se enseñaba. Entonces, si se fijan, son... Eh, focos, focos distintos. Eh, focos distintos. Okay. Eh, en el caso de lectura y escritura estudiantiles, la diferencia con discurso es que aparecen los escritores. ¿no? Entonces, en discurso, puro texto. Lectura y escritura estudiantiles, bueno, hay texto, pero hay escritores también. Y en el caso de Colombia, está más bien de la revista colombiana, no, no del país. Eh, la mayoría de los trabajos hablan más de la enseñar lectura y escritura. Esto fue... En, algunas tendencias que vimos eh, y ustedes mismos pueden ver en, en qué lugar se ubican. ¿no? Pero también esto me sirve para mostrarles el panorama de diferentes elementos que, que se han investigado. Eh, bueno, este gráfico es bastante complicado, pero lo quería mostrar porque hicimos una clasificación que fue muy trabajosa. Eh, eh, este estudio lo hicimos con autores de, de varios países de Latinoamérica, con colegas queridos y, y muy potentes y conocidos. Eh, Fíjense, ahí tenemos marcos teóricos, tenemos, los voy a explicar, ¿no? porque están las siglas. Tenemos el marco teórico de la etnografía, para investigar lectura y escritura, el marco de los llamados nuevos estudios de la literacidad, una corriente más bien británica, pero con referentes en Latinoamérica como Virginia Zavala, la lingüística sistémico-funcional, que es un enfoque lingüístico eh, eh, con foco en la construcción de significados orientados a objetivos, eh, eh, el interaccionismo sociodiscursivo, que es una perspectiva eh, de la Escuela de Ginebra, Broncard, etcétera, de amplia influencia, eh, sobre todo en Argentina y Brasil. Eh, las lenguas para fines específicos, que tiene que ver sobre todo con perspectivas de enseñanza de discursos disciplinares eh, o de segundas lenguas. La multimodalidad, que es cuando nos interesa no solo el texto verbal, sino su interacción con imágenes, con sonido, con movimiento. Eh, los estudios retóricos del género, que es una corriente eh, de orientación norteamericana, con autores, autores como Charles Weisserman, muy conocido ahora en Latinoamérica, nos ha visitado muchas veces, la lingüística de Corpus, un enfoque que tuvo su, su pic de interés eh, en algún momento, la lingüística textual, una, una línea más tradicional y justamente textualista, eh, más tipológica, de línea alemana, española, el cognitivismo, que sobre todo está vinculado a estudios de la lectura, como les decía antes, porque aparece la mente-cerebro, eh, la escritura disciplinar eh, y enfoques mixtos, ¿eh? porque en Latinoamérica somos así, somos mestizos, eh, nos gusta mezclar, somos heterogéneos, entonces tomamos un poco de sistémico funcional y lo, los polvoreamos con nuevos estudios de la literacidad ¿sí? y le damos un fuego lento de. Eh, estudios retóricos del género y nos sale una comida eh, bastante sabrosa pero con cierta complejidad de articulación mm. bueno eso eh, para que vean eh, hay una predominancia de los enfoques mixtos y luego cada uno puede ver eh, qué enfoques se favorecen en las revistas de cada país también nos preguntamos qué ámbitos se investigan mm. ahí pusimos grado, posgrado discurso experto diferentes niveles educativos en este caso de escritura académica, ¿cierto? Y lo que vimos en ese momento es que había un interés marcado por el grado o pregrado. No sé cómo se dice en Bolivia, en Chile se dice pregrado, en Argentina grado. Es decir, los primeros años de formación universitaria. Hoy en día, si hiciéramos este estudio de nuevo, probablemente el posgrado subiría. Porque el posgrado se está instalando como un ámbito de interés súper fuerte para los estudios de la escritura. Bueno. Por otro lado, también nos preguntamos qué ámbito disciplinar, qué tipo de escritura académica era de mayor interés. Y fíjense a la izquierda, que interesa mucho la escritura de profes, ¿eh? de profes en formación, porque la formación docente o la formación inicial docente es de, de alto interés en la mayoría de los países, entonces muchos eh, han estado investigando ese ámbito. También lenguas y letras, porque nos pasa un poco a los de letras, que decimos, bueno, investiguemos este sector, no este territorio que nos queda cerca, conseguimos los textos, eh, creo que eso explica un poco por qué investigamos tanto el discurso de las letras. Aparece también ingeniería, salud, ciencias, y muchos trabajos que comparan ámbitos. Esto es súper interesante, está bastante asentado en Latinoamérica, que es decir, ok, vamos a escribir en ingenierías en comparación con filosofía, por ejemplo. ¿Mm? En un rato les voy a mostrar algunos estudios al respecto. Bueno, ahí se ve chiquito, pero eh, también nos fijamos qué géneros investigaban. ¿Mm? Y lo que vimos es que predomina la investigación del artículo de investigación. ¿Mm? Así que les voy a decir una barbaridad, pero no investiguen el artículo de investigación, porque ya se ha investigado mucho, ya es, es aburrido. O sea, si fuera, vuelvo al papel de editor, otro, al trabajo, sobre artículo de investigación, investiguemos otros géneros más entretenidos, como la lectura de eh, los contenidos nutricionales de los alimentos en supermercados, o también géneros académicos, pero no el artículo de investigación, que ya está muy trillado. Eh, por otro lado, hay muchos trabajos en donde se comparan géneros, ¿no? o se hacen estos mapeos que les decía, de géneros diversos. Bueno, acá eh, también les quería mostrar un trabajo que publicó Natalia Ávila en 2017, en donde levantó eh, los autores más citados, latinoamericanos y no latinoamericanos del campo. Eh, esto es interesante porque nos da un panorama de qué autores eh, se citaban, esto es de los prim la primera década, ¿sí? del 2000 al 2010, entonces aparecen autores que les van a sonar como Carlino, Van Dyke, beiserman Casani, Parodi, Arnoux, Haliday, Bachtin, Pereiter, Flowers, Wales, Marinkovic, una suerte de canon ¿mí? en un trabajo que hizo, que hizo Natalia. Eh, nosotros tomamos este trabajo como inspiración y vamos a publicar un trabajo con Valentina Faller, en donde hicimos un mapeo eh, más extenso en un trabajo colectivo eh, y a lo largo de 20 años. ¿mí? Eh, y en esos 20 años levantamos todos los autores latinoamericanos eh, más citados, quitando las autocitas, que siempre las autocitas, <ríe> no sé por qué nos autocitamos tanto, las autocitas inflan, ¿no? Los autores, no nos autocitemos tanto, un par, una o dos autocitas, no más. Eh, bueno, y ahí aparecen eh, los nombres, algunos nombres que veíamos antes, pero otros de investigadores. Eh, digamos, de la nueva camada, podríamos decir. Eh, Venegas, por ejemplo, aparece por ahí, no sé si se llega a ver, eh, Estela Moyano, eh, y otros autores eh, que son súper interesantes y que, se están, eh, que son más clásicos, ¿no? Eh, y que se están eh, recuperando o se están volviendo a citar. Una autora eh, que yo descubrí hace poco mexicana, de larga tradición, es Judith Kalman, que aparece entre los 15 más citados. Eh, Judith Kalman es una autora que tiene su producción más fuerte hace 20 años atrás, pero que hoy la estamos recuperando porque Judith Kalman, eh, después les puedo pasar algunos libros, son open access, eh, es una autora que investigó la lectura y la escritura desde un punto de vista cultural y de prácticas, que es hoy la tendencia más eh, instalada. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales se está recuperando tanto a esta autora, que no ha investigado particularmente educación superior, sino eh, le ha interesado, en, por ejemplo, los ámbitos no escolarizados, y, y eso lo marco como algo interesante. ¿no? Virginia Zavala también está investigando últimamente ámbitos no escolarizados. ¿Por qué investigar lectura y escritura siempre en ámbitos escolarizados? ¿no? ¿Por qué no irnos a otros ámbitos de participación eh, letrada? Bueno. Entonces, ahí es un panorama rápido de temas, de paradigmas, eh, de autores. Eh, voy a hacer una pausa acá, por si hay alguna pregunta, eh, si quieren escribir en el chat, o, o algún tema para aclarar o profundizar de este primer recorrido sobre qué se está investigando o qué se ha investigado en los últimos 15 años. Y si no, sigo nomás pero voy a abrir micrófono o chat un minutito. Estamos ahí, nadie se durmió, nadie se aburrió. Claudia dice, ¿por qué Carlino es la más investigada? No la más investigada, sino la más citada, ¿no? Entonces, ¿por qué Carlino es tan influyente? Fíjense que en, en, en el trabajo que hizo Natalia, es la más citada de todos, incluyendo a todos los autores internacionales, y en nuestro estudio, no solo es la más citada, sino que es mucho más citada que la segunda más citada. El segundo más citado. ¿no? Es como nos deforma la curva, es una curva normal hasta que llegamos a Carlino que se dispara. ¿Mm? Eh, bueno, es una buena pregunta, Claudia. Y yo creo que la, la respuesta es que Claudia Carlino, eh, por un lado, le puso nombre al campo. Le puso nombre al campo, por lo menos en Hispanoamérica. Paula Carlino inventó un nombre para algo que estaba pasando, pero que no tenía nombre. Le puso alfabetización académica. Un término que tiene problemas, que podemos discutir, eh, que hoy no nos gusta usar tanto pero que sin embargo tuvo un, una enorme influencia, porque, eh, y fue muy muy importante, y lo sigue siendo, porque le puso un nombre, además un nombre creativo, y un nombre latinoamericano, esa, esa, esa frase la inventó Paula, eh, que trasladó su formación en alfabetización inicial, o, o su, su vinculación con esa bibliografía, eh, a eh, Delia Lerner, por ejemplo, maestras que ya ha tenido, lo llevó a la educación superior. ¿Mm? casi como declaración política eh, de que en educación superior también hay que alfabetizar. ¿Mm? Entonces, eso es lo que, lo que hace Paula y por eso están citada. El segundo motivo, en mi opinión, por el cual Paula están tan citada es porque Paula publica una serie de trabajos, sobre todo entre el 2002 y el 2005, en esa frase, que es el momento justo, que son muy, pero muy buenos. ¿eh? Son unos trabajos conceptualmente súper sólidos, son, conce eh, son trabajos que uno los lee hoy, 20 años después, y siguen siendo potentes, eh, no han envejecido, eh, igual podemos discutir cosas, pero en general nuestros textos envejecen, no y uno se da cuenta, Ay, ¿por qué dije eso? Eh, y, y en particular, Paula se atrevió a hacer teoría, y nosotros como latinoamericanos no nos animamos a hacer teoría, nosotros decimos, ¿cómo? Nosotros estamos acá en la periferia, ¿no? en el sur del sur, eh, en, en el hemisferio sur, lejos, eh, en, el sur, en el sur global. Entonces nosotros no hacemos teoría, la teoría la hacen los maestros del norte. ¿sí? Bueno, entonces Paula dijo no, a pesar de que ella se basa muy fuertemente en los maestros del norte. Eh, creo que parte de su originalidad es en haber postulado teoría desde Latinoamérica, ¿sí? y eso es algo muy importante y que también nos tiene que servir como ejemplo para hacer teoría. Nosotros tenemos que hacer teoría, podemos hacer teoría y hacemos teoría. Eh, así que gracias, eh, Claudia, por la pregunta. Y ese es el motivo por el cual se cita tanto, creo yo, esos tres motivos a Paula Carlino. Rami Ramiro, ¿querías agregar algo? Sí. Eh, has mencionado algunos enfoques en la primera parte de, tu, de esta última intervención. Y uno de ellos es el enfoque del interaccionismo sociodiscursivo, si no me equivoco, ¿verdad? Por aquí, sí. este, aquí en la carrera estamos leyendo eh, el, el, el interaccionismo conversacional que tiene precisamente que ver con, con la investigación que estoy desarrollando y con mucho gusto te haré llegar porque ya estamos a menos de un mes de presentar el resultado final, seguro que te haré llegar. Y yo quisiera, si pudieras dar un poquito más de... De referencias respecto a este enfoque del interaccionismo sociodiscursivo. Por favor, gracias. Sí. Eh, Ramiro, en principio, gracias por la pregunta. No, no se vincula al interaccionismo conversacional. El interaccionismo sociodiscursivo es una perspectiva eh, específica de una eh, corriente de lingüistas eh, francófonos. Eh, un autor a ver si tengo por acá para, para pasarle, Espérenme que voy a abrir mi gestor bibliográfico. Eh, Mientras converso con ustedes en vivo, hago la búsqueda. ¿sí? Eh, un autor muy importante es eh, Broncard. Mm. Eh, y... Mm, y se la, se la asocia con la llamada eh, Escuela de Ginebra. ¿Mm? Eh, son, eh, son lingüistas eh, o psicólogos interesados en el lenguaje ¿Mm? eh, que tienen un enfoque, digamos, sobre la didáctica de la lengua. ¿Mm? Entonces, eh, eh, es el interaccionismo sociodiscursivo está interesado en la enseñanza de la lengua. ¿Mm? No tiene que ver con fenómenos eh, que podríamos vincular a digamos a la interacción oral o a la conversación. Son eh, investigadores que piensan la didáctica de la lengua. ¿Mm? Eh, así que lo puedes buscar así, interaccionismo sociodiscursivo, eh, ISD, eh, PROMCART, ¿Mm? y ahí vas a encontrar... A, a estos autores. A ver si lo tengo por acá. Después les voy a pasar eh, algunas, algunas referencias para que, para que puedan buscarlo. Pero, pero son escuelas bien diferentes. Y como les decía, el interaccionismo sociodiscursivo es muy muy influyente en Brasil eh, y en Argentina. Y muchos textos de, de estas corrientes están traducidos al español y al, y al portugués por eh, figuras... De ese, de ese ámbito. ¿Mm? Hay librito famoso de Broncar traducido al español. Esperen que ahora no lo, no lo encuentro, pero eh, eh, sí, me gustaría pasarles el título para que puedan buscar. Eh, sí, acá está. Uh -huh. eh, claro. Hay una, hay una investigadora argentina muy conocida que se llama Dora Riestra. Y ella, eh, bueno, fue dirigida por, por Bronkart, entonces eh, tiene ahí un vínculo, un vínculo directo y ella ha traducido un libro muy importante al español eh, de, de este autor. Bueno, después se los voy a pasar por el chat para que le echen un vistazo. Vamos a... Gracias, Ramiro, por, por, el, por levantar este tema. Gracias a ti. Vamos a, a ir al siguiente slide, siguiente sección. Quería invitarlos e invitarlas, si les interesa sumarse a la comunidad de investigadores de lectura y escritura, ¿m? a que se sumen a la Asociación Latinoamericana de eh, Estudios de la Lectura y la Escritura. ¿m? Alex, ahí fíjense qué entusiasmada está nuestra guía en el PowerPoint. ¿sí? Eh, esta es una asociación, hicimos el congreso la semana pasada, Antonio nos, nos acompañó, eh, que tiene cinco años de existencia. Hicimos nuestro tercer congreso, es una organización académica y sin fines de lucro, de participación gratuita, así que no manejamos dinero, eh, con encuentros bienales, internacionales, democrática, con elecciones regulares, con estatutos, que se centra en lectura y escritura eh, en educación superior y contextos profesionales, con una perspectiva latinoamericanista, eh, con representación regional, eh, con foco en inclusión, en desarrollo, en calidad, eh, y con una concepción de lectura y escritura informada, actualizada, situada, crítica e interdisciplinaria. Esto es un poco aburrido, pero vamos ahora a lo más entretenido. En este momento tenemos más de mil socios, 1.122 socios de 38 países, y estaba revisando los datos antes de esta presentación, y hay solamente dos socios de Bolivia. Así que, por favor, eh, ahora mismo, entren a la web estudiosdelaescritura.org y háganse socios y socias insisto, es gratis, van a poder participar en esta red, les van a llegar noticias, o vayan a las redes sociales, Facebook, Twitter, y sigan a eh, nuestra asociación. En Facebook hay miles de seguidores, no muchos miles, pero hay bastantes. Eh, por otro lado, la, la, la asociación ALES eh, tiene 26 universidades, de Argentina, Brasil, Chile, México, España y Venezuela, que conforman una red de universidades lectoras y escritoras, y lo mismo, invito a Antonio a que luego de este evento eh, llene los papeles con su rector o rectora, para que la universidad se sume a eh, la red ALES. ¿Mm? También es puro beneficio simbólico, y es una manera de que vayamos internacionalizando este interés por la lectura y la escritura. ¿Mm? Y quizás una de las cosas más concretas, materiales e interesantes, me parece, de la red ALES, es su biblioteca virtual, si ustedes entran a estudiosdelescritura.org van a encontrar, hay una captura, pero hay 74 volúmenes, hay revistas, hay manuales de lectura y escritura, hay investigaciones, y todos esos libros son gratuitos, de descarga gratuita, y todos ellos fueron escritos por socios de Ales. Así que eh, a mí la parte que más me gusta, además los colores de las tapas son muy bonitos, muy estético casi como un cuadro, eh, eso, eh, hicimos tres congresos, se viene, se viene el próximo en dos años, el último fue la semana pasada justo en Brasil, y eh, nada, para hacerse socios tienen que ingresar a estudiosdelaescritura.org, completar sus datos, y luego les va a llegar una confirmación. Y nada, ahí son socios, votan en las elecciones, ahora hace poco tuvimos elecciones, yo era el presidente, ya no lo soy, así que estoy acá haciendo el duelo, y además hicimos unos estatutos para que nunca pueda hacerlo otra vez. ¿Eh? Eh, para, para evitar las reelecciones permanentes. Ya nunca más en la vida puedo ser presidente, estoy muy triste. Pero bueno, escribí el estatuto con, con la comunidad y no puedo decir nada. Eh, bueno, es una manera de garantizar la participación democrática. Entonces, segunda idea eh, que me gustaría que se llevaran, visiten la web o las redes sociales, súmense, eh, fíjense las cosas que pasan, conéctense, eh, y si se suman, cuando hagan un evento, pidan el auspicio ALES, que les va a dar un peso simbólico mayor a lo que están haciendo. Antonio, este evento, por ejemplo, podría tener auspicio ALES. Eso se vota, no es automático. El comité directivo vota si eh, se trata de un evento de calidad, interesante, y vinculado y pertinente. Y en ese caso se da el aval eh, simbólico. ¿sí? Bueno, y vamos a la última parte, eh, que es qué sabemos sobre escritura académica en Latinoamérica. Eh, y acá eh, la, la chica no está muy contenta, porque está un poco avergonzada, porque es un recorrido personal, les pido disculpas, lo que voy a hacer es mostrarles algunas de las cosas que yo hago, ¿sí? con otras personas siempre, sola, solo, solo no las hago, pero para, para contarles digamos, cuál es mi forma de insertarme en lo que les mostraba recién. Eh, estamos haciendo un trabajo, bueno ya lo terminamos, con Cecilia Colombi, eh, un trabajo que nos tiene muy contento que se llama Academic Literacy and Discourse Studies. Eh, de hecho, se va a publicar en, en español, pero el libro tiene el título en inglés. Bueno, es, es un libro, un handbook de análisis del discurso. Y ahí hicimos un análisis de cómo se conceptualiza hoy, en el 2021, el estudio de la lectura y la escritura, en comparación con lo que les mostré antes. Y encontramos que se investigan las enseñanzas de lectura y escritura que suceden en los estudiantes, se investigan programas e iniciativas de lectura y escritura, como decían algunos de los participantes, se, inve se investigan prácticas de lectura y escritura, se investigan eh, perdón enseñanzas de profes, se investigan aprendizajes de estudiantes, procesos mentales vinculados a lectura y escritura, y productos de lectura y escritura que son típicamente textos. ¿sí? Estos son los seis constructos que aparecen en la bibliografía como aquellos que se investigan. Y hicimos un, una cuantificación, y lo que encontramos, eso se va a publicar, es que lo que hoy en hoy Latinoamérica más se investiga, son enseñanzas, programas y prácticas. Y si se fijan, es el costado más sociocultural y educativo eh, que podríamos elegir, ¿sí? con más mm, foco en los sujetos que enseñan, que aprenden y que usan la lectura y la escritura, y los dispositivos, dispositivos de enseñanza. Entonces lo que voy a hacer ahora es un recorrido personal con foco en estos puntos. Eh, y por ahí también les voy a mostrar las referencias por si quieren leer alguno de estos textos. Si vamos a, de estos seis elementos, a programas, hicimos una investigación con Natalia Avila Reyes, Lina Callarango eh, y Ana Cortés Lagos que se publicó en 2020, que es un artículo que me tiene muy muy contento, nos preguntamos cuál era la presencia de la escritura en perfiles de egreso, perfiles de egreso de carreras, ¿sí? en este caso en Chile, en todo el sistema educativo de educación superior de Chile. Y lo que encontramos, no voy a ahondar ahora, está en el artículo, pero les cuento los resultados principales, encontramos que la lectura y la escritura no aparecen en los perfiles de egreso, ¿sí? sin importar la carrera, como si un graduado de ingeniería comercial, de pedagogía en educación básica de enfermería o de derecho, no tuviera entre sus habilidades, competencias de salida, que manejar la lectura y la escritura eh, disciplinar. Entonces aparecen invisibilizadas o con baja frecuencia. Y cuando sí aparecen, aparecen con una concepción reproductiva y generalista, como si la escritura y la lectura fueran una cosa transversal, ¿sí? comunicarse bien ¿sí? y no comunicarse según los contextos. ¿sí? Eh, bueno, eso, esos son los hallazgos principales de este trabajo. Y este es el tipo de investigaciones que uno puede hacer con el currículum, con el diseño curricular de programas eh, educativos generales o de lectura y escritura. En otro trabajo, eh, que ven ahí, Science Writing in Higher Education, ese es un trabajo que se publicó en enero del 2021, eh, ese está en inglés, eh, esto se, parece, se vincula con lo que preguntaban algunos colegas, eh, Mauricio... Eh, y otro colega, respecto de cómo impacta cómo impacta lo que enseñamos, esto que les decía que es tan difícil de investigar. Nosotros lo que hicimos en este caso fue una investigación con, con profes de biología, ¿sí? y usamos esta pauta de cotejo que les comparto y está publicada, ¿sí? que es una, una pauta de cotejo, es una especie de rúbrica con preguntas, eh, en este caso de una página o una plana, eh, con preguntas que se responden sí o no, eh, y la pauta de cotejo es una herramienta de autoevaluación muy potente. Entonces, nosotros les enseñamos a los estudiantes a usar esta pauta antes de escribir sus textos, sí, eh, en una intervención súper simple, en un curso de didáctica de la biología, o no, de introducción a la biología en educación superior. ¿Sí? Y lo que encontramos es que luego de esa intervención, ¿sí? en comparación con cursos donde no se hizo esa intervención, los escritos mejoraron. Entonces mejoraron en la confiabilidad de las fuentes, está en inglés, ¿no? Traduzco un poquito, eh, mejoraron en la eh, recuperabilidad de fuentes, mejoraron en la inclusión de figuras propias, mejoraron en las proyecciones eh, dentro del trabajo, eh, pero no mejoraron en errores de gramática y sintaxis. Y la aplicación que tenemos para eso es que no trabajamos ese tema, no nos interesó. ¿sí? nos centramos en temas más, bah, no a nosotros, sino a los profes de biología, les interesaba otras cuestiones. Entonces, hay dos conclusiones de este trabajo. Una es que eh, si uno enseña escritura con algún instrumento interesante, los estudiantes escriben mejor, y lo que uno no trabaja, puede que no esté, centralizado, no esté focalizado, no esté atendido, y por tanto no se mejore. También hay explicaciones a partir del procesamiento cognitivo. ¿Mm? Como escritores no podemos hacer todo, ¿eh? ¿no les pasa eso?, que cuando están muy centrados, por ejemplo, en hacer una buena argumentación, hay falta de ortografía. Y cuando están muy centrados en que la ortografía sea potente, hay un problema de argumentación. Por otro lado, lo que encontramos también en este trabajo, es que las notas mejoraron un poco, pero sobre todo, usando pauta de cotejo, los trabajos muy malos desaparecieron. La pauta de cotejo garantiza que los trabajos tengan una calidad mínima. Y eso, como profes, es muy importante, porque... Leer trabajos malos, malos no queremos, y tampoco queremos que los estudiantes se frustren. En otro trabajo que está eh, en evaluación, ahí ven el título, ¿sí? y esta, este, este es uno de mis hits, les gusta mucho a la gente esta parte, eh, nos pusimos a comparar desde una perspectiva más textualista, puros textos, sin hablar de, ni de enseñanzas, ni de aprendizaje, ni de escritores, queríamos ver cómo se usaba el discurso en distintos ámbitos disciplinares. ¿sí? Y comparamos la escritura en la universidad, entre ingenieros e ingenieras y filósofos, vamos a decir, y estudiantes de humanidades. Eh, una de las cosas que comparamos en tesis de pregrado era el uso de la, de la mitigación y el refuerzo. La mitigación son recursos eh, que digamos negocian nuestro compromiso con la verdad de lo que decimos, como cuando decimos quizás, podría ser, tal vez, y el refuerzo por el contrario eh, enfatiza nuestro compromiso. Y lo que encontramos, que esto es un resultado muy gracioso, es que los ingenieros y e ingenieras refuerzan más de lo que mitigan, y los filósofos mitigan más de lo que refuerzan. Y esto es una, un resultado de base discursiva, objetiva, digamos, en un trabajo grande que hicimos de codificación de 40 tesis. Por otro lado, también nos fijamos el uso de la primera persona. Eh, Coincidente y autoral. Coincidente porque es una primera singular, las tesis están escritas por una sola persona, como cuando decimos considero, y la eh, primera persona autoral, como típica a veces en nuestros escritos, como abordaremos, pero en realidad el que escribe es uno, ¿cierto? bueno Y lo que encontramos, también muy divertido, es que los ingenieros, nada de primera persona, ni autoral, ni coincidente, usan la pasiva la pasiva con C, la metonimia, otros recursos, la primera persona está prohibida, no hay ni una ocurrencia, y en el caso de la filosofía, por supuesto aparece, y sobre todo aparece la autoral. Entonces, estos resultados espero que, poder, que podamos publicarlos el año que viene, para que ustedes puedan leerlos y ver mayores detalles, porque además investigamos otras cuestiones. Otro tema que eh, estudiamos, que tiene que ver con las prácticas, en un trabajo que me gusta muchísimo, que escribimos con eh, Bárbara Mora Aguirre, tiene que ver con concepciones y expectativas de los estudiantes sobre escritura. Y esto era lo que comentaba algún compañero antes sobre eh, concepciones de escritores. ¿Mm? Eh, y lo que vimos, eh, también este es un, un resultado que he mostrado más de una vez, quizás alguno ya lo vio, es que los estudiantes que ingresan a la universidad en nuestro estudio, eh, respondieron casi 10.000 estudiantes, así que eh, estos resultados son eh, altamente representativos. Uno de cada tres, lo que ven en color naranja, uno de cada tres, cree que comparar ¿sí? es eh, mostrar coincidencias entre autores, textos, conceptos o fenómenos. Solo coincidencias. ¿sí? Mientras que esa concepción, que parece equivocada, desaparece en los estudiantes de tercer año, y casi desaparece, hay un residuo ahí, y en los estudiantes graduados. ¿sí? Entonces, esto nos muestra cómo, a lo largo de la carrera, los estudiantes no solo escriben de otra manera, ¿sí? sino que también cambian sus concepciones respecto de lo que es escribir. ¿Mm? Otro estudio que me gusta muchísimo, que lideró Natalia Ávila, y se publicó el año pasado, sobre prácticas, eh, era una pregunta sobre cómo los estudiantes no tradicionales, de familias que no han ido a la universidad, se vinculaban con la escritura académica. ¿Mm? Eh, y ahí tenemos algunos testimonios muy ricos. Simón que dice, me gustaba leer, leía mucho, cosas que acá ya no hago porque como que están todos los textos de la universidad y las tareas, ya no puedo leer cosas para entretenerme, pero antes sí leía mucho. Keila dice, prefiero leer, aunque no tenga mucho, mucho conocimiento. Y Antonella dice, yo hago y escribo canciones, busco las melodías en YouTube, y ahí lo escribo mi propia letra. Entonces lo que vemos acá es que los estudiantes no tradicionales, que normalmente son sujetos de carencia en nuestro discurso, participan en formas diversas y complejas de lectura y escritura, pero también encontramos que esos mismos estudiantes se autoestigmatizan y valoran negativamente sus competencias. No me voy a detener mucho en los ejemplos porque ya es tarde y el trabajo está publicado lo pueden mirar. Y por último, con esto cierro y me despido, eh, en un estudio que estamos llevando a cabo ahora, estamos buscando las relaciones entre competencias de escritura y desempeño académico. Eh, y ahí les muestro un pantallazo de lo que estamos encontrando. Eh, esto lo medimos a partir de una prueba eh, de escritura Estamos viendo que los estudiantes a los que les va mejor en una prueba de escritura son los que luego, ¿sí? durante su primer año en la universidad, también les va mejor en sus notas. ¿Mm? Y eso es súper interesante porque es evidencia que apoya la relación entre escritura y desempeño. ¿Mm? Un supuesto del campo, pero que eh, no tiene todavía demasiadas evidencias fuertes para ser demostrado. Y vimos también que no se vinculaba con el desempeño perdón, con el nivel socioeconómico, lo cual es importante porque a veces simplemente es una relación de eh, nivel socioeconómico. Bueno, eso, cierro acá, ya es súper tarde, así que le paso la palabra a Antonio, que nos dirá si nos vamos todos para la casa, o si tenemos un rato para conversar. Todo tuyo, Antonio, muchas gracias. Te paso la palabra. Muchísimas gracias este, Federico por tu intervención, ha sido muy enriquecedora. Eh sí, si sí, sí hay alguien que quisiera hacerle alguna pregunta a Federico hemos pasado bastante tiempo llevamos dos horas veinte de reunión pero podríamos tal vez hacer un par de intervenciones yo, yo en principio quisiera Federico pedirte que nos comentes de este lanzamiento editorial que estaban a punto de hacer que anunciaste en el congreso Alex que es un manual para profesores bueno, vamos a Ah, ahí, ahí tenemos un poquito de eco. Eh, a ver, sí. Miren, estuvimos trabajando cinco años. Muchos ya estamos cansados. Creemos que se publique eh, en un manual de escritura para profes, eh, no para estudiantes que es lo usual. Un manual de escritura para profes eh, es un manual que hicimos con muchos autores, tanto de acá de Chile como eh, del exterior. Hay dos autores muy famosos que son Daniel Casani y Teresa Lilis. Eh, y, y este es un libro que vamos a lanzar, espero que este mes, ¿m? y que eh, es un libro eh, que va a ser open access de forma completamente gratuita. El libro se llama Escritura e inclusión en la universidad, herramientas para docentes. Y como tiene además una perspectiva de inclusión, ¿sí? es, eh, es un libro que incorpora, por ejemplo, en uno de sus capítulos, herramientas para profes, para la inclusión en aula, el aprovechamiento de las prácticas letradas eh, invisibilizadas en la universidad. ¿Mm? Eh, eso es uno una de, de los temas que nos, que nos parece súper interesantes de este libro. ¿Mm? Eh, en el caso del trabajo de... Estoy buscando mientras la tapa, porque les voy a mostrar la tapa en exclusiva, esto es pero súper, súper inédito, ¿eh? todavía nadie lo vio... Eh, eh, por otro lado, les decía, en el caso del de capítulo de Teresa Lillis, que es una autora inglesa muy famosa, eh, es uno de sus pocos textos en español, ella habla español y lo, lo escribe en español, eh, eh, es un texto que elabora una eh, verdadera teoría didáctica de la inclusión. Les voy a mostrar la tapa, pero un segundo, eh, después la saco porque no debería hacer esto, pero... Quiero compartirlo un momento con ustedes. Miren, ahí está. Ahí está, esa es la tapa del libro que va a salir, prontito estará por ahí. Ahí está con el ISBN, con los logos de las universidades, escritura e inclusión en la universidad, herramientas para docentes. Así que estén atentos porque prontito estará circulando. Es un libro sin fines de lucro, no está a la venta. Eh, está financiado por el Estado, por el Ministerio de Educación de Chile. Así que también eso nos tiene contento como, como un aporte muy latinoamericano a eh, el conocimiento y la formación eh, desde una perspectiva, digamos, de derecho a la educación. Buenísimo, gracias Federico y gracias por la exclusiva. Eh, Ángela creo que tiene una pregunta. Sí, buenas noches, eh, muchísimas gracias por, por su exposición, Federico, realmente muy enriquecedor también para quienes estamos Hemos llevado esta, estas eh, investigaciones y propuestas junto a Antonio, pero también nos vamos eh, planteando el oficio literario, si se quiere, desde otras perspectivas. Me ha llamado mucho la atención la última parte de la exposición y, y también lo que mencionó del hecho de realizar investigaciones fuera de lo que es, eh, si se quiere, este, esta hegemonía institucional también, ¿no? o sea, eh, investigar fuera de lo que eh, involucra lo, eh, las instituciones. Y al respecto, quisiera eh, hacerle como que dos preguntas que quizá parecen fuesen muy, muy amplias, pero tal vez eh, si nos puede dar eh, bosquejos acerca de, acerca de nuestro rol y estas nuevas investigaciones para poder abordar de qué queremos, eh, por ejemplo, que, que la gente lea y para qué también queremos que, que escriba, ¿no? Porque son dos cuestiones que creo que se cuestionan mucho, que la gente no lee, la gente no escribe. Entonces, eh, no sé, alguna percepción al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Ángel, un gusto. Eh, tu pregunta es súper es compleja, es difícil, es difícil de abordar. Yo creo que esa pregunta que hiciste, eh, ¿para qué lee y escribe la gente? Es una pregunta súper interesante. Me parece que esa misma pregunta es una pregunta de investigación. ¿no? Eh, entonces, eh, lo hablábamos hace un rato con, con Ramiro, creo que preguntaba, entonces... Eh, investigar para qué lee y escribe la gente, qué roles tiene en su vida, digamos, es algo que no, no está tan investigado en, en nuestra región ¿m? y en nuestros países, porque en general nos parece que eso no es tan interesante, y lo que es interesante es lo que deberían leer y escribir. Eh, también hay, hay un concepto interesante que es el de prácticas letradas vernáculas, que son las que están fuera de estos ámbitos formalizados, eh, pero sabemos que las prácticas vernáculas y las prácticas académicas eh, y profesionales están muy vinculadas ¿no? y dialogan. ¿no? Dialogan y también se pelean entre sí. Entonces, también esos espacios o intermedios o de antagonismo entre lo vernáculo y lo, y lo académico profesional también son un, un espacio de indagación eh, súper interesante. Entonces, simplemente... Eh, Ahí está compartiendo Marlon un libro, Broncar Desarrollo del Lenguaje y Didáctica de las Lenguas. Efectivamente, ese es el libro que les quiero recomendar, es un libro que se consigue, eh, y que es muy, pero muy bueno, y de alguna manera sintetiza el interaccionismo sociodiscursivo. Eh, y, y quizás para, para explorar esta pregunta de, eh, de, de cómo investigar la escritura fuera de entornos escolares, ¿sí? insisto, un libro que pueden que pueden leer, esperen que se los voy a pegar, también es un libro fantástico y que está también de manera totalmente gratuito, gratuita, ahí se los pegué, se llama Leer y Escribir en el Mundo Social, Obras Escogidas, de Judith Kalman. ¿Mm? Ese libro que me encanta y es un libro que se pueden descargar, es nuevo, y muestra maneras de investigar la lectura y la escritura en entornos no escolares, ¿Mm? rurales, de alfabetización de adultos, a veces de educación no formal, ¿Mm? Eh, Judith Kalman también investiga eh, lectura y escritura eh, en, en entornos administrativos, estatales, y cómo eso es incluyente-excluyente eh, para personas con diferentes grados de literacidad. Entonces hay una línea, me parece, de una autora mexicana pionera, muy importante, eh, que puedes leer, Ángela, eh, para, para ver eh, posibilidades y salir un poco de las lecturas que fueron muy predominantes en estas últimas dos décadas, que es leer y escribir, ¿no? eh, alfabetización académica, leer y escribir para la universidad, para convertirte en ingeniero, filósofo, filósofa, ingeniera, bueno, eso es una parte, pero tenemos que ver también ese otro panorama, porque la gente tiene vidas complejas <ríe> y participa, aunque sean estudiantes universitarios, en todos esos ámbitos, no podemos desconocerlos, tenemos que al revés, conocerlos, aprovecharlos, valorarlos, multiplicarlos. Muchísimas gracias. Eh, bueno, podemos ir cerrando un par de intervenciones más, tal vez. Eh, Vanessa, y hay algo más en el chat, creo. Gracias, Antonio, y muchas gracias, Federico, otra vez. Y a todos te vamos a agradecer toda la noche. <ríe> Quería aprovechar que estabas hablando de esto de las competencias escriturales y saber qué opinas al respecto de eh, las escrituras, una escritura comunitaria, digamos, de varios estudiantes trabajando en grupo para sacar un texto. ¿Qué tan productivo crees que sea esto para generar competencias de escritura? Gracias, Vanessa. Un gusto. Me parece que es muy importante. no eh, una, cosa, un, una cosa que tenemos que nosotros como valorar como profes eh, es que la escritura colectiva es muy difícil. Para mí es mucho más fácil escribir solo que con otros. ¿Mm? Eh, pero el tema es que la escritura colectiva es mucho mejor, porque ese texto ha tenido, ha considerado, ha negociado perspectivas, ha considerado perspectivas. Es más difícil porque primero hay que negociar posiciones, hay que eh, articular estilos, ¿no? estilos retóricos. Eh, entonces la escritura colectiva lleva más tiempo, una buena escritura colectiva. ¿no? Uno dice, no, la escritura colectiva, cada estudiante escribe una parte y luego se pega, bueno, pero eso no funciona bien. Entonces la escritura colectiva.. Eh, es, eh, bueno, la escritura colectiva es también como solemos escribir hoy, ¿no? en, en los diferentes ámbitos Entonces, en general, eh, los ámbitos escolares han priorizado una mirada individualizada De la lectura y la escritura, en parte porque en términos de rendición de cuentas Accountability, ¿no? evaluación, medición, se evalúa de manera individual Imagínense una prueba estandarizada colectiva, no existe eso, o es muy raro Es muy poco frecuente pero nosotros en la cotidianeidad leemos y escribimos con otros, ¿sabes? sobre todo escrito, escribimos, escribimos con otros, o leemos eh, y comentamos ¿sabes? y compartimos y discutimos, entonces también leemos con otros. También leemos solo ¿no? y escribimos solo, o sea, hay una parte que es eh, solitaria, pero eh, la lectura y la escritura colectiva tiene que estar eh, al centro de nuestra pedagogía. Eh, con Alfredo Calderón, eh, un, un tesista, eh, Queremos publicar un trabajo de su investigación de magíster, donde él encontró que los estudiantes a los que les va mejor en la universidad son estudiantes que leen más con otros. Y ese hallazgo, que me parece, es, es preliminar, pero me parece fenomenal, justamente eh, va a la misma línea. Eh, la lectura con otros es una, una capacidad muy compleja, muy difícil, porque hay que negociar, hay que interactuar, hay que charlar, eh, y, y es muy importante. Así que la tenemos que trabajar. Gracias. Muchas gracias. Eh, y bueno, hay una... Propongo que esta sea la última pregunta para que podamos ya nos a descansar. Dice, Mauricio Vilca, dice, ¿qué datos tiene de los investigadores norteamericanos europeos que hayan desarrollado propuestas innovadoras para la investigación en literacidad? ¿No ha pensado en publicar los instrumentos que utiliza para la investigación en temas de escritura y lectura? Bueno, gracias, ah. Mauricio. Eh... Bueno, sobre la primera pregunta no la puedo responder rápidamente porque hay, hay muchos datos. Así que en un próximo encuentro lo comentamos. Eh, y no solo norteamericanos o europeos, sino también por estos lados. Y si no ha pensado en publicar, sí, sí. Eh, no solo lo he pensado, sino que he publicado. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar de manera abierta el, el libro de códigos que utilizamos para una de las investigaciones que les mostré, la de perfiles de egreso. Ese libro de códigos está publicado, así que lo pueden descargar y lo pueden usar en sus propias investigaciones. Después comenten que lo tomaron de ahí, solamente les pedimos eso, eh, pero, pero pueden reproducir. Y por otro lado, nuestro trabajo trabajos la metodología siempre está publicada de manera muy muy detallada, porque es parte ¿no? de la confianza y la integridad de esas investigaciones, y no, no tienen por qué confiar en que hicimos bien el trabajo. Entonces, sí, eh, los instrumentos están publicados, en mayor o menor medida, las metodologías están súper detalladas para que las puedan replicar o adaptar si eso les interesa. Gracias, Mauricio. Gracias, Vanessa. Bueno, creo que podemos cerrar. Eh, podríamos quedarnos charlando, creo, mucho rato más. Eh, muchísimas gracias nuevamente, Federico, por participar de este coloquio. Eh, y bueno, ahora aprovechando el contacto, pues seguramente vamos a estarte eh, contactando y enviando cosas y haciendo preguntas de manera más constante ¿no? Buenísimo, muchas gracias, fue un placer para mí eh, ojalá este sea el primer encuentro de otros eh, ojalá algún día los pueda visitar en La Paz me da muchísimas ganas me, no conozco La Paz y, y no sé por qué todavía no he ido por ahí porque siempre me he interesado eh, y mm, ojalá podamos vernos presencialmente en algún momento y ojalá también se hagan un momento para, para sumarse a la red ALES de forma tal de participar, los que les interese la lectura y la escritura de verdad y les parezca que puede ser parte de su desempeño profesional, que puedan sumarse, aportar, leer, participar en los eventos, hacer lecturas, hacer investigaciones. ¿Eh? Me, me voy con eso, me parece que, que acá hay un semillero súper potente y que, y que en esas redes por lo menos no ha, no ha habido participación de, de colegas de Bolivia todavía, sí en otros ámbitos, pero no en ese, ojalá, puedan sumarse, quieran sumarse, eh, y, y pongan la cara ahí, representando a este país. Esa es justamente la idea. Muchísimas gracias Federico, y hasta pronto. Te esperamos aquí cuando se pueda también. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, gracias. gracias Muchas gracias, adiós. y nos vemos mañana con todos en el...